No, para tu drone, bueno ha llegado el paquetito, esperamos cantidad de días, ya han visto los que me siguen todo lo que ha pasado, CTT Express es lo peor que hay, y si me quieren venir a decir algo los de CTT Express, tengo un montón de pruebas para explicarles por qué digo esto, pero bueno vamos al tajo, llegó esto, y bueno, al fin se agradece porque lo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque hay youtubers que se dedican prácticamente y únicamente a ventas. No es mi caso, ¿vale? yo las ventas que tengo es muy poco, a mí lo que me gusta es dar la información justa. Mejor si están suscritos porque puedo ayudarlos en una cantidad de cosas que si no, no puedo. Eh, como puede ser el envío urgente. Quise que le, que le enviaran urgentemente su, sus drones a, a mis suscriptores y a mí me demoró, vamos, ya casi que, que llegábamos al mes. Dejamos el tema ese, llegó el Hasband a tu dron. Después de mucha lucha, ¿eh? No solo la lucha de de clases la competencia en YouTube que es feroz porque claro los que más tienen más avanzan pero bueno esto es normal en es este mundo espectacular mente embalado rzeggoy mi besito a sus hermanas todas esas chinitas divinas porque esto es fabuloso Miren cómo viene esto, lo podría tirar desde un satélite que caería en el suelo, haría y no pasaría absolutamente nada. Bueno, como ven la caja del mini. Mira qué lindo para la piscina. Como ven la caja del mini y la caja del, del husband, Ya me está gustando. Ya me está gustando mucho. A esto le pongo la tapa porque no vean cómo me corté. Yo esto lo llevaba en mi bolsito y metí el dedo y me abrí todo por abajo de la uña, pues se había salido la tapita, y fui a coger una tarjeta, ¡ah! no me quiero ni acordar. He trabajado 15 años aproximadamente en cocina, y me he cortado mucho los dedos, y me da una impresión bárbaro, no me quiero ni acordar. Pero no me voy a ir por los... ¡ah! esto es precioso. Una caja más pequeña, un bolsito más pequeño. ¡Sé pequeño! Esto me gusta mucho, gente. Se está viendo ahí, Go. Es una impresión barba. No me quiero ni acordar. Pero no me voy a ir por dos Ah, esto es precioso. Una caja más pequeña. Un bolsito más pequeño. Sé pequeño! Esto me gusta mucho, gente. Se está viendo ahí, Go. Esta cámara me tiene medio loco. Porque a veces hablo y ella se confunde. ¿Vieron? Tenemos este divino miren acá está el bueno todas las hélices para cualquier lado porque viene así esto lo que hizo de DJI fue mejorar el tema hélices porque era verdad que te enloquecía mini 2 de DJI has van sino mini SE es igual que el pro en todo salvo que viene falto de algún sensor vale yo qué sé yo hay sensores este, ven, los sensores están ahí en como dos ojitos, y este tiene un vacío, no tiene sensores. A ver si se ve ahí. No sensores, sí sensores. Es lo mismo que el Pro. Y si quieren gastarse un poco menos, se piden un, un SE, que ya lo están comprando mis suscriptores desde mis enlaces. Y les sale un poquito más económico. Y bueno, yo no les voy a decir, ah, vuelen sin sensores, y después me echan la culpa a mí. A, al Spark, por ejemplo, que saben que lo modifiqué Y lo tenía totalmente hackeado eh, Yo le quité los sensores Es verdad que tuve una, una cuestión con el Spark Me lo puse de sombrero Pero bueno A mí los sensores me incomodan bastante, ¿vale? Que se sepa Bueno, viene el cargador múltiple Que es fabuloso Viene el cable Mando, mando drone Y acá sigo sacando cositas porque viene todo un... Ah, miren, acá abajo viene, ¿y cómo es esto? Un manual, más cables, tienen cables para todo lo que necesiten, para IOS, para los viejos USB, clase C, ¿y este cuál es? Un clase C anormal, vale. Anormal yo no, a, anormal el conector. Bueno, tenemos el mando, ok. Muy lindo todo, a ver qué más tenemos. Seguramente por aquí unas hélices. Exacto. Las típicas hélices. Estas van con tornillitos. Saben que hubo un tema con, con patentes y se dejaron de, de sacar esas hélices fabulosas. Que eran las que tenía la Spark. Que eran de enganchar y girar. Esas hélices eran un, una pasada. Bueno, el mando. Mando de DJI y mando de Hasbang. La verdad que está muy bien el mando, muy bien. Este va aquí, el, el terminal, y tiene aquí las palanquitas, aquí debajo. Vale, ahí debajo va, y abajo el mando. A mí no me gusta que el, el teléfono esté debajo. Pero bueno, ya lo probaremos. Vamos a cargar todas las baterías, y vamos a ver qué pasa. A ver cómo es la tapita de esto, porque tiene algunas cosas diferentes ahí, vale trae acá un enganche para las hélices las otras van bailando bueno, abajo tenemos flujo óptico eh, esto es todo el tema sensores para de posicionamiento y tiene lo que es el, la placa de enfriamiento, vale este es re, el refrigerante que trae eh, drones como el SPAR traían un ventilador pero lo hacían muy pesado el Mini no tiene ventilador tiene como unas entrada como de tiburón para que el aire pase y enfríe y este además lo que trae que no tiene el mini si van a pensar quiero este o el otro este trae una luz para la noche que ya la probaremos aquí debajo que me han dicho que es bastante potente este dron tiene una pinta fantástica trae claro su cargador así una cagada porque ahora yo tengo que volverme loco en los cajones para encontrar un enchufe de estos pero bueno Traten de cargar todas estas cosas con los cargadores originales que trae, ¿vale? Porque hay mucha diferencia en 3 amperios, 2 amperios, 1 amperio, cargadores rápidos. Está fantástico. Voy a cargar, vamos a volarlo, voy a llevar los dos drones. Como tengo más terminales, vamos a probar cómo va el vivo con, también con el Hasman y hablar un poquito de este drone. Eh, vamos a hablar un poquito de este drone. Me gusta mucho. Vamos a ver. Tiene una pinta muy plastiquera, vale, pero bueno, está muy bien como se arma, está fantástico, eh, la verdad, está fantástico, vamos a hacer un poco de lugar acá en el Siempre Un Quilombo, eh, tu dron? vamos a hacer un poco de lugar, está muy bueno este dron, muy bueno, dice que llega a una altitud de 4.000 metros, yo no puedo creer que esto tenga 4.000 metros de altitud, lo que sí, eh, tiene la velocidad normal de todos los drones, vale, yo el Sparlo tenía 72 kilómetros por hora, este tiene 25 kilómetros por hora, no creo que sea necesario meter esa, ese disparate de, de velocidad en estos drones, eh, yo creo que no es necesario, tenemos un manualcito que ya lo miraré para saber algo más sobre él, eh, y poco más que decir la verdad que me gusta mucho eh. estoy viendo el peso está muy bien acción otra cosa que la que quería hablar sobre la, batería, sobre la cámara, tenemos una cámara 4K la del mini también es 4K esta está en 30 fps lo cual es bastante suficiente para para cualquier cosa que quieran hacer, también está 2.7K a 30 o 60 fps esto podría ser bueno o no, si quieren hacer algún pico de cámara lenta en la edición y si no tienen el clásico 1920 por 1080 a 30 y 60 fps también Acuérdense en que los que quieren, oh, quiero 8K, y después no lo pueden utilizar ni lo pueden editar en casa. ¿eh? Dice que la batería dura 45 minutos, tienen que estar las condiciones perfectas para que eso suceda, ¿vale? Eh, una batería para que dure 45 minutos de este tamaño, todavía no estamos en esa... Eh, gracias Osvaldo. Todavía no estamos con la tecnología tan avanzada como para una batería duradera. Esto debería llevar un panel solar ir aprovechando energía, bueno, en fin, pesaría más, entonces, para los drones que quieren estar en Europa dentro de la ley, no se podría. Yo creo que esta batería, lo normal sería que durara unos 35 minutos para que estuviéramos tranquilos, porque tampoco nos tenemos que hacer las locas con el tema batería y, y destrozar el dron, ¿vale? Así que... Nada, el tema megabytes. Los mega, yo puedo hablar muchas cosas técnicas aquí, pero eh, estamos más bien en principiantes. ¿Qué pasa? Cuando subimos los videos a YouTube, hay unos parámetros de, de calidad de imagen que va en, en los bits, ¿no? los famosos bits. Y aquí tenemos unos 100 megabytes por segundo, lo cual es un video que ya lo van a ver. Vamos a esperar que esté despejado. Quiero buena luz de fotografía. Para hacer lo que quiero hacer con este drone, vamos a ver un poquitito qué más, qué más nos, nos trae este, este Hudsman. Mirá, qué bueno que están los sensores de, de atrás. Acá tienen cable. se puede enchufar directamente para cargar aquí o en la, en la base. Si tenés muchas baterías, cargas la base y si no, no es ni siquiera necesario ponerla allí. A ver si trae un cable para la base. Aquí no lo veo. ¿eh? Tiene un cable para cargar aquí, USB. Bien. Sí. La multi, el multicargador es muy livianito, nada que ver con el DJI. Excuse me. Es como de, de mentira, pero bueno, se puede cargar también aquí. Tiene un enchufecito que va un cable como podría ser este. No, un cable USB de carga, que no lo veo. A ver el hueso. Bueno, hay algunas cosas que no, que no veo aquí en la caja, pero seguramente estarán en alguna parte. Muy bueno, ¿eh? El Husband Mini, Sino Mini, ese, ¿qué más les puedo decir de este dron? Vamos a ir hablando y después voy a mechar las imágenes. Una cosa le a, que voy, les voy a comentar, eh, tenemos el OQSIM 2.0 que DJI sacó y mejoró muchísimo el, mejor, mejoró muchísimo el tema de transmisión porque teníamos el, el wifi o Wi-Fi y era espantoso, tuve mil problemas de conexión en mi zona, Mortal, ya saben lo que sigue en el canal, y se hizo el Sinclair 2.0. Eh, vamos a ver qué tal funciona. Aquí por suerte tengo unos 15 kilómetros continuos de costa para poder hacer algunas pruebas, eh, que en esta época no hay, public, no hay gente y puedo perfectamente... Eh, ver que no trae destornillador en fin yo siempre le ajusto un poquito las, las hélices para por las dudas que haya habido algún fallo y no se me vaya a hacer una hélice con el drone nuevo así que poco más que decir voy a ordenar la mesa para hacer unas fotos y, y a volar tu dron, Connor, Hasman Sino, Mini S a probar esta maquinita GoPro de Video, GoPro de Video. Bueno, me vine a hacer el, el, una, una compara, unas comparativas. Aquí están los dos, ando un helicóptero ahí, un Apache. Eh, vine a hacer las comparativas y no me llegó todavía la micro sd entonces la actualización que tengo que hacer para el sino eh, entra en la micro sd y bueno me está llegando esta mañana así que no pude hacer la actualización la quise hacer que es lo que hay que hacer en interior y no pude así que bueno a volver a un interior donde tenga... ¿qué pasó? el gato, mira el gato cómo está eh, a volver interior, actualizar todo, la tarjeta ya digo, me está llegando ahora, eh, la micro SD, se la encajo y vuelvo. Hoy es un día tranquilo, pero nada lindo para hacer fotografía, o sea que mira, todo es por algo. Capaz que mañana está despejado y mejor. Así que nada, acá estamos con los dos chiquitines. ¿Vale? Conor, para tu dron. Calibración geomagnética, ¿ven? ¿eh? Manténgase alejado de metales y dispositivos eléctricos fuera de electricidad. El avión debe estar a 1,5 metros de distancia. Y se gira hacia la derecha. Giramos. 1, 2. Muy bien. Ahora lo ponemos de pie. 1, 2. Calibración exitosa. Muy bien. Está el dron calibrado. Todo esto hay que hacerlo en los drones de marca blanca, siempre que salen a volar. Y en este tipo de drones, una vez, cuando te lo pide. Que a veces se puede configurar por algo. Energía de la batería del avión, vuelva a pilotar el avión cuando los niveles de voltaje bajen. Energía de la batería del avión. Vale. Nos va explicando cositas. Parámetros de la cámara en ISO, ajustes de resolución de obturación y video. Bien. Porque este drone... A ver dónde está apuntando. Vale, me está apuntando justo en, en el borde de la ventana. Y no les puedo mostrar. A ver si lo puedo levantar un poquitín. Como tiene los... Bueno, ahí peor. Vale. Corrección horizontal del cardán. Bien. Esto también se puede hacer. Si ven que la cámara está media torcida. A ver si me puedo poner a mí. No tiene ni gracia. Ahí... Bueno, vamos a ponerlo para acá, por ejemplo. Que haya mejor luz con el monitor ahí. El álbum de fotos te va indicando para qué es cada cosa. Puede ser utilizado para ajustar la inclinación del cardán. Bien. Tenemos, como dije, bueno, no voy a hablar de lo mismo que hablé en la intro, vamos a dejar la intro como intro y aquí vamos a ver. Me voy para afuera, voy a volar y les voy a mostrar qué pasa. Ya vimos cómo actualizarlo y vamos a seguir viendo cositas de este dron porque es un poco diferente a, a los de JI, es un poco diferente a la aplicación de H Fan Pro de los de marca Blanca y es un poco diferente a otros tipos de drones. Entonces vamos a ir directo a ello. Así que nada... Apago el drone. Ya está calibrado y está actualizado. Ahí está. Voy a apagar el... va a demorar un poquito porque primero se descarga lo, la información, después se pasa entre el mando y el dron, el dron miren. El dron va a empezar a cargar los datos, se reinicia, en, en la aplicación te pone que tengas paciencia y, y un porcentaje. Y bueno, hay que esperar que se que se calibre todo. Esto dice que The de New Portate Mod y New eh, h log Mod. Esta actualización trae dos, dos mejoras y dos modos. Y bueno, ya los probaremos porque están actualizando absolutamente todo. Lo más importante de este dron que muchos no tienen en los mini de DJI es el seguimiento. Que es lo que necesitan. Eh, me escriben muchos ciclistas, por ejemplo. Acá hay mucho mucha mallita. Y me dicen... Eh, el seguimiento, no sé cuánto, y claro, los drones baratos tienen seguimiento, los de marca blanca, pero eh, no tienen la calidad. En cambio, un drone de esto tenés la calidad y tenés eh, el seguimiento, lo cual es, vamos, es en donde van a superar a, a, a marcas conocidas, ¿no? Porque el, esta gente al tener seguimiento hay un montón de público que, que va a querer esto, ¿no? Que es lo que necesita el seguimiento, tanto para lo, la gente que va a montaña, la gente que camina, la gente que hace un montón de cosas. En movimiento le interesa el seguimiento, así que es una de las primeras cosas que voy a probar para ya decirle, sirve esto cuando me, cuando me consulten. Bueno, acá estoy. Actualizando. Eh, estaba con, el, con la cámara, esta que es, me estoy grabando, pero tuve que cambiar de teléfono. Porque hay una actualización, ayer intenté hacerla en interior y no me la hace. Son esas cosas que con productos nuevos hay que ir investigando, les va a pasar a todos. De pronto conectan y vuelan y de pronto conectan y empiezan a salir cosas y tienen que ir haciendo las cosas. Como en el otro terminal tengo datos y estoy aquí en una montaña, eh, tuve que poner el otro terminal. Yo ya eh, por experiencia llevo las aplicaciones descargadas en todos los terminales por las dudas. Eh, con el otro vuelo, el Mini, por ejemplo, o con este que tengo en la mano que me estoy grabando, pero ya está todo ok. En cambio, eh, con el Hubsan, eh, bueno, o Hubsan, Hubsan, como quiera, eh, estamos en, organizando todo para poder volar. Todavía no he podido volar, desde hace dos días estoy intentando hacer las cosas y bueno, voy, vengo, voy, vengo y todavía no he podido. Así que ahora está el 40%, supongo que hoy podremos salir. Esperemos, está empezando a pegar el sol y me quiero ir antes que se llenen mosquitos y de bichos que empiezan a hincharme las pelotas. Porque esto es, vamos, hay tanta cagada de mascotas que se llena de moscas. Nadie junta un sorete. Entonces, bueno, todo tiene una consecuencia, ¿no? La consecuencia es que esto está lleno de insectos. Y molestan un montón cuando uno está grabando haciendo cosas. Estoy concentrado volando y me andan las moscas zumbando, es una locura. Y encima hay mosquitos. Hace un frío, no sé cómo no se mueren los mosquitos, es increíble. Que lo vengan a estudiar porque estos mosquitos son. Y bueno, acá estamos, 53%. A ver si esto se actualiza y ya puedo empezar a decir si, qué es mejor. Si Husan pasó a DJI o DJI sigue siendo lo mejor del mercado. Vamos a ver. Vamos a ver sobre todo la conexión, ¿no? Ya después las imágenes y eso tendré que estudiarlo más a fondo. Pero lo que es la conexión es lo primero que va a salir a la luz. Así que nada, Connor, para tu dron.